En papel se escribió la vieja historia del buen capitán. Los más antiguos comentan que fue un soñador que perdió contra el mar. Cuentan que el loco de amor no dejará de buscar la mujer. Y un día en su barco se apareció. Triste sirena atrapada en su red Y él con dulzura rompió la atadura Y aquel bello rostro observó Fue suficiente con verla de frente Y su corazón se perdió Sueña que vuelve a escuchar su cantar la mano en el timón ya nunca el puerto jamás regresó ya nunca el puerto jamás tiempo y más tiempo pasó tiempo y más y ya, pasó. y ya en el pueblo no hablaban de Del capitán y una extraña mujer. Cuentan que el mar se llevó, el, mar el cascarón del, llevó, del viejo capitán, entre en las ruinas, una inscripción: Nunca te, te voy, voy a dejar de buscar. Hay que comenta que cuando hay tormenta y más se en enfurece la mar. Sirena llorando, lamenta perder a su buen capitán. Sueña que vuelve a escuchar. Puerto jamás eso sueña que vuelve a escuchar su voz en la orilla del mar. Una canción, una canción que guía en su can. Ya nunca al puerto jamás se ve.